La audiencia desestima el recurso y los de la manada seguirán en libertad provisional. Tremendo cabreo entre los grupos feministas y alboroto mediático en tertulias de radio y televisión, pero la la ley es la ley. La audiencia de Navarra ha desestimado este 18 de julio de 2018 el recurso interpuesto por la Fiscalía y las acusaciones contra la libertad provisional acordada en junio para los cinco miembros de la manada, condenados a nueve años de prisión por abusos sexuales cometidos en los Sanfermines de 2016. La resolución, que cuenta con el voto particular en contra de uno de los magistrados, responde al recurso presentado por el fiscal, la acusación particular que representa a la víctima y las acusaciones populares ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, que pidieron la revocación del auto. En este, que contó con el voto discrepante del mismo magistrado que ahora, que abogaba por la prórroga de la prisión sin condiciones, se acordaba decretar la prisión provisional bajo fianza de 6.000 euros para los cinco integrantes de la manada, condenados por un delito de abusos sexuales con prevalimiento. A los cinco sevillanos se les imponían también medidas cautelares, como la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado correspondiente de su localidad de residencia se les prohibía entrar en la Comunidad de Madrid, donde reside la víctima, y comunicarse con ella. Además, se acordaba la retirada del pasaporte de los cinco jóvenes, y se les prohibía salir del territorio nacional sin autorización judicial. Precisamente, el supuesto incumplimiento de una de estas condiciones por parte de uno de los procesados, la de obtener el pasaporte, motivó posteriormente una nueva vista de la Audiencia Navarra para decidir sobre la revocación de la prisión provisional al joven, si bien el tribunal aún no ha dado a conocer su decisión al respecto.